Como implementador, creo que el principal eh, aportación que yo vi eh, fue que logró generar una conciencia de integración en todo el equipo. logró que todo el equipo trabajara, que todo el equipo hiciéramos conciencia del alcance que podemos tener y también de los riesgos que conlleva el no, el no hacer este, un trabajo en equipo. ¿no? Nos propusieron una implementación un poquito diferente a lo que yo había conocido en, en otros lados. Nos dimos cuenta que teníamos que cambiar muchos procesos que veníamos haciendo durante años y que se podían hacer mucho mejor y mucho más fácil eh, con otra filosofía, con otra forma de, de ver las cosas. No hay posibilidad de cambio, o sea, es eso y si quieren llegar al éxito, pues las tienes que seguir. Todo lo demás es negociable, pero la metodología no. Seguíamos desde, desde el que compra, este, cómo, cómo tenía que hacerle y luego quién seguía, ¿no? Pues que almacén y luego quién sigue, ¿no? Pues el vendedor, hacer el pedido facturar, O sea, se hacía todo el proceso. Yo a mí me había tocado estar en muchas implementaciones de sistemas y era una forma muy diferente ¿no? la forma en que se había estado implementando. Creo que es una manera muy novedosa o, o efectiva de hacer la implementación, la forma en que trabajan ellos. Siento que nos ha dado muy buenos resultados. Fue una experiencia mejor de lo que yo me pude haber imaginado menos compleja de lo que yo me pude haber imaginado a la hora de pensar en cambiar un sistema de estas características. La disponibilidad que tenían era increíble, porque en el momento que, que brincaba un problema, en ese momento contactábamos a la gente y luego, luego nos respondían. Nos quedamos a deshoras, ¿sí? haciendo este, pruebas, cargas y demás. Ellos nunca chistaron, nunca tuvieron algún tema respecto a la hora que era, el día que fuera, porque inclusive se trabajó en domingos. Ellos mismos han pugnado y nos han enseñado a ser autosuficientes eh, sin alejarse. O sea, siempre están ahí, pero ellos impulsan mucho la autogestión. O sea, es un principio muy claro, o sea, la idea es empoderarnos a nosotros para que podamos operar. Fue un choque desde la cultura, sí, pero ellos paso a paso nos fueron diciendo a ver, esto es así aquí, no es así como lo venían haciendo, porque ese fue el primer cambio. O sea, ya no va a ser como lo estabas haciendo, ahora se trabaja así, pues. Pues yo creo que la, la propuesta más valiosa de Humanitech es que, que siempre, pues, buscar el que seamos más eficientes. Y el saber que vas a ser acompañado eh, paso a paso, eso quizás es lo que no tenga precio. El acompañamiento, que te vayan llevando de la mano, que te vayan asesorando puntualmente. 100% disponibles en todo el tiempo que... Nos requerimos ya sea tanto presencial como eh, por alguna reunión virtual o por un chat, diferentes formas, siempre estuvieron este, muy al pendiente de todo lo que estaba. Capacitaciones, reuniones juntas, este, todo, o sea, lo que lo que requiere el proyecto para sacarlo, eh, jamás se mencionó por parte de imanete esto posiblemente un costo adicional o esto pues no está dentro del, del, del la propuesta inicial, en lo absoluto. O sea, ellos siempre se enfocaron y se abocaron a pues tenemos que sacarlo y tenemos que sacarlo. Jamás, jamás mencionaron ningún tema económico. Conforme avanza el tiempo, te das cuenta del porqué de toda esta metodología, ¿Por qué tienen esos tiempos ellos. Y justo el día que se programó, eh, no me acuerdo si fueron seis, siete meses, pero el día que se programó que ese día arrancábamos, ese día logramos arrancar. Como personas creo que el nombre los escribe bastante bien. Es un, una empresa bastante humana, eh, 100% activos, dispuestos. La verdad es de que pues, no me tocó con las personas que conviví, no me tocó ninguna persona este, pues, que no estuviera disponible o que se negara a darte un soporte, un servicio. Entonces, eh, es pues, una empresa completamente humana, este, muy profesional.